Una noche de noviembre acaeció una de las más severas tormentas que se recuerdan en Australia. Rugía el huracán, los truenos y relámpagos retumbaban sobre la desértica ciudad, mientras las gigantescas olas castigaban con dureza la costa del Pacífico. La calma llegó con el día y con la claridad se vislumbró el desastre cientos de kilómetros de playa habían quedado cubiertos por miles y miles de estrellas de mar que la marea había arrojado. Ante la inmensidad del desastre, un hombre se acercó hasta la playa y empezó a recoger las estrellas y devolverlas al mar. Mientras tanto, un joven observaba impasible la escena. El muchacho se acercó hasta el lanzador de estrellas y, extrañado, le preguntó qué pretendía hacer. Devuelvo las estrellas al mar, si no vuelven morirán asfixiadas Pero es imposible, hay miles, millones, no podrás salvarlas a todas El hombre incansable cogió otra estrella de la arena y lanzándola al mar le contestó A esta, a esta sí puedo salvarla